contra del artículo número 3. Save your internet. Porque eso afecta la libertad de expresión que todos tenemos. Huelga, huelga, huelga. Yo también estoy de huelga. Salvemos internet. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, ¿por qué nuestro primo se dejó lavar? Otros seguramente dirán ¿Por qué hoy está usando camisa? Muchos otros pensarán ¿Por qué? Usa gafas Porque ya no ven y huele ¿Sí? Otros, otros y otros dirán ¿Por qué hoy se ha peinado así? Porque lo peina la mamá ¿Sí? Pues déjenme decirles Que todo tiene una razón Un motivo y un propósito Hoy estamos aquí, para hacerte un llamado a ti, a que te unas a nuestra protesta, por un mundo lleno de libertad, de derechos y deberes, youtuberísticos, que por qué es la protesta, pues nos enfrentamos a un artículo, pero no, no, no es cualquier artículo, es el artículo número 13 de la Constitución de la Unión Europea. Que sí, que de momento no nos hace daño como nos haría. Entonces, por eso hoy nos sumamos a esta protesta y a esta huelga de youtubers. Opino que esta ley nos afectaría a todos, lo cual espero que de verdad no se lleve a cabo. Unámonos al movimiento Hashtag Save Your Internet para poder evitar que esta ley sea cumplida, sea aceptada por todos los del Parlamento Europeo. Esto nos afecta a todos señores, a todos, tanto creadores de contenido como usuarios del Internet. Pero qué pasa gente youtubera, soy Rally5dr haciendo este video rápido desde Chile sumándome al hashtag SaveYourInternet del artículo 13 del parlamento europeo artículo 13 de derechos de autor si bien esto afecta a la comunidad europea eh, también me afectaría a mí que soy de Chile ya que no podría ver cierto contenido porque tiene derechos de autor millones de videos se bloquearían porque tienen derechos de autor memes no se podrían compartir porque tienen derechos de autor en fin eh, al fin y al cabo están limitando la libertad de expresión en internet estoy en contra del artículo número 13 que la unión europea quiere implementar como ley porque limita nuestra libertad de expresión así es señores la nos limita nosotros somos los principales consumidores de audiovisuales en todo el mundo y no es justo, no es justo que se nos quiera limitar o prohibir dar una opinión sincera y clara de lo que nosotros consumimos y opinamos de ello. Si tú eres de las personas que disfruta de las redes sociales, disfrutas de poder compartir con tus familiares y queridos amigos de una buena canción que te gustó o de una noticia que te es de mucha importancia, para ti o a nivel nacional o de país o lo que sea. Si compraste un buen libro y te gustó y quieres dar una opinión sincera al respecto, no es justo que nos limiten. Si tú eres de esas personas como yo, alza la voz y di no a esta ley, no al artículo 13. Hola amigos de YouTube, soy Naga Lucier, solo quisiera hablarles de forma breve sobre el artículo 13. Estoy en total desacuerdo, no solo por el hecho de la monetización, sino porque eso afecta la libertad de expresión que todos tenemos como creadores de contenido y por ello apoyo la moción de mis compañeros que también tienen canales a unirnos y levantarnos y buscar la manera de que no se apruebe esta ley. Entonces, eso es lo que quisiera compartir, estoy unido, si necesitan algo, salvemos nuestro internet, soy Naga Lucier, muchas gracias. Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Marichi Jiménez del canal Marichi Jiménez. Y estoy en contra del artículo 14, que prácticamente nos quieren quitar la libre expresión. Así que eso no me gusta, así que los invito a hashtag salvemos internet. Bye. y señores ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Ladies! Like ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Comentéis! ¡Compartéis! ¡Cuídate mucho! Eso, ¡Y ¡Chais! <risa> ¡Ladies! Que sean que no nos hagan nada malos porque nosotros somos buenos. Y si WeNation somos, en el combination vamos, y espero te esté gustando el vídeo, si no mejor lo acabo aquí.